5 cosas acerca de Makemon 1. Incrementa la recuperación de furia de tu equipo Si en tu equipo hay un Devimon Luzmon, Cherubimon, Lady Devimon, Alphamon o Antigua incrementa la ganancia de furia cuando son atacados. Y la furia inicial. Si su furia inicial está completa, incrementa la velocidad de recuperación de furia durante dos turnos. Makomon es el core de los Digimon de Alma Coraje. Cuando hay tres Digimon de Alma Coraje, el incluido, incrementa la resistencia crítico en un 25% durante dos turnos. Si hay 4 o más Digimons Coraje, el incluido incrementa un 15% más. 2. Meikomon incrementa el daño de la definitiva y de la habilidad pequeña en un 5%, 8 a segunda genética, por cada vez que un aliado utiliza una habilidad pequeña o definitiva, este efecto se puede acumular por cada turno individual. En el primer turno, incrementa 15% el daño de la definitiva a dos Digimon Corajes Aleatorios. A segunda genética, los Digimon que no reciban el buff de daño de la definitiva del primer turno, ganarán un incremento de recuperación de fuera del 20%. Common incrementará también su propia probabilidad de utilizar la habilidad pequeña en un 20%. 3. la habilidad pequeña ataca a un objetivo, provoca 40% de daño a los Digimons por debajo del 50% de su vida y tiene 25% de probabilidad de stun. A cuarta genética ahora tiene un 35% de probabilidad de stun. Si el objetivo es eliminado con esta habilidad, deberá utilizar habilidad pequeña en el siguiente turno y recupera 8% de vida. Entre más habilidades sean utilizadas, incrementará este efecto un 16% 4 su definitiva ataca a dos objetivos aleatorios ignora 20% de la inmunidad al daño y la probabilidad de bloqueo, incrementa su probabilidad de crítico en un 20% durante dos turnos, decrementa a los objetivos 200 puntos de furia y la velocidad de recuperación de furia, finalmente incrementa la resistencia a las definitivas a todo el equipo. Por cada Digimon de Alma Coraje incrementa este efecto un 4% hasta 24%. 5. A sexta genética ignora 40% de la inmunidad al daño y la probabilidad de bloqueo. Gana 40% de crítico. Reduce 400 puntos de furia y 30% la velocidad de recuperación de furia. El incremento de resistencias a definitivas pasa a ser a un 15% hasta un 35%. Agrega la marca de odio al objetivo que no sea eliminado por la definitiva, este provocará 10% de daño máxima y no recupera furia. Si en el segundo turno la definitiva mató a sus objetivos, recupera la furia completa, la definitiva atacará solo la línea frontal, elimina la furia de los objetivos y bloquea las habilidades pequeñas por un turno, incrementa 20% del ataque. Y la defensa. Después de cambiar al ataque definitivo como es normal, dos Digimon aleatorios, ignorará el bloqueo y la inmunidad al daño. Este efecto solo se aplica una vez.